Vitis o vid, el árbol de la uva. Vitis, la vid es un género de alrededor de 60 especies aceptadas, casi 800 descritas pertenecientes a la familia Vitaceae. Se distribuye predominantemente por el, por el hemisferio norte. Su importancia económica se debe al fruto, la uva, la cual se utiliza tanto para consumo directo como fermentada para producir vino. El estudio del cultivo de la vida pides se denomina viticultura. Vitis se diferencia de otros géneros de la familia en que los pétalos florales se mantienen unidos en el ápice, separándose en la base para formar una caliptra o gorra. Las flores son unisexuales o modificadas para funcionar como tales, son pentameras y con un disco hipógino. El cáliz está muy reducido o es inexistente en la mayoría de las especies. Los capullos florales se forman al final de la estación de crecimiento y permanecen durante el invierno para florecer la primavera siguiente. Producen dos tipos de flores, las estériles con largos filamentos, estambres erectos y pistilos sin desarrollar, y las fértiles con pistilos bien desarrollados y cinco estambres sin desarrollar. El fruto es una valla ovoide y jugosa. Cuando crecen de forma silvestre, todas las especies del género son dioicas, sin embargo, en cultivos se seleccionan las de flor perfecta. El fruto de varias de las especies se utiliza comercialmente para su consumo como uvas frescas y para la elaboración de vino. La especie más importante es Vitis vinífera con tronco retorcido llamado cepa, pastagos nudosos y flexibles llamado sarmiento, hojas alternas pecioladas grandes y partidas en cinco lóbulos puntiagudos, llamadas pámpanos, flores verdosas en racimos y cuyo fruto es la uva. Originaria de Asia, se cultiva en todas las regiones templadas, al conjunto de vides cultivadas en un campo se le denomina viña o viñedo. La vid produce las uvas, fruto con el jugo del cual se produce el vino. Por el contrario, las vides salvajes o silvestres, no cultivadas, poseen unas hojas más ásperas y las uvas son pequeñas y de sabor agrio. El cultivo de la vid para la producción de vino es una de las actividades más antiguas de la civilización, probablemente contemporánea al comienzo de esta. Existen pruebas de que los primeros cultivadores de piñas y productores de vino se encontraban en la región de Egipto y Asia Menor durante el Neolítico. Al mismo tiempo que los primeros asentamientos humanos permanentes empezaron a dominar el arte del cultivo y la cría del ganado, así como el de la producción de cerámica. La vi es la planta que produce las uvas, Estas, además de constituir una fruta agradable y sana tiene especial interés pues el zumo de uvas fermentado constituye el vino. La vi requiere terreno rico en potasa y que sea permeable y no muy húmedo. Cuando el cultivo de la vi se realiza en terrenos fértiles y frescos, la cantidad de fruta aumenta pero su calidad pierde, el vino que entonces se obtiene es más flojo que el que producen los vides plantadas en tierras secas y ásperas. La mejor orientación de los terrenos para el cultivo de la vid es la que mira hacia el sol. Orientación sur en el hemisferio norte y orientación norte en el hemisferio sur, pues la mayor isolación favorece la calidad del fruto. La avis se produce por estaca, es conveniente dejarle a la rama tierna un poco de sarmiento viejo para favorecer con ello el desarrollo de las raíces. No conviene hundir mucho la estaca, siempre y cuando el terreno no se deseque o agriete excesivamente. Pero así sea que queden enterradas las yemas y que otra emerja del suelo, cubriéndola a ser posible con tierra en los rigores del frío. A veces también se la planta a barbados es decir, por pastago o sarmiento que ha echado raíces. Generalmente las viñas se plantan a tres bolillos, dejando uno, unos dos metros de separación entre planta y planta. En cuanto a la época de plantarlas, en España se acostumbra a hacerlo en el mes de enero. Puede mejorarse hacer la calidad de producción de una cepa, tronco de la vid, practicando injertos adecuados. La viticultura ha conseguido realizar cruzamientos con los cuales se ha obtenido productores de excelentes frutos. La recreación de la deuda es labor que sigue sí, cuidado, se ha revestido en muchos países de cierta solemnidad y da lugar a jornadas alegres y coloridas. En Grecia, estas fiestas eran dedicadas a Dionisio, que era el dios griego más joven. Los romanos las dedican a su dios Baco, en honor a Dionisio y Baco, que fueron tenidos como dioses de las vendimias y del vino. En Grecia se celebraron las llamadas fiestas dionisiacas. Y en Roma los llamados misterios báquicos, también conocidos como orgías. Enemigos. Los grandes enemigos de la vida son las malas condiciones meteorológicas, el granizo, las fuertes heladas, las lluvias excesivas, los vientos huracanados. También existen insectos devastadores de estas plantaciones. Y se producen en ellas terribles plagas y enfermedades. Algunas de las principales enfermedades que sufren son el mildew, EIDIO, PILOXERA, ANTRAGNOSIS y el BLACK rot. Gracias por tu visita al canal. Vuelve pronto.